Hola qué tal gente, bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos en un nuevo video, más para el canal, nos encontramos para dar más información de la 2.1 que Todd ha dado en estas últimas horas, bueno, eh, sí, en estas últimas horas que ayer los que estuvieron en el directo vieron esto, pero hoy se los traigo porque mucha gente no estuvo y pues eh, quiero que se enteren todos, ¿no? Así que pues bueno, la primera foto que estamos viendo es esta, que dice Trink, bueno... Ahí se los pongo en inglés pero se las, se las digo en español, ¿vale? Entonces él, él, en la primera imagen está diciendo tratando de sacar la versión gratuita al mismo tiempo que la versión eh, completa O sea que Roto creo que va a sacar las dos versiones a la a la, a la misma vez, o sea la, la gratuita y la eh, full Porque por eso es que se está demorando y por eso dijo que no iba a salir el 15 de diciembre Sale por ahí el 18 o el 19 pero sal, sale antes del 23 de diciembre, vale chicos eh, La segunda imagen que tenemos dice Tuve que dividir el enfoque para tener una nueva versión gratuita Pero estoy crujido para conseguir todo listo O sea que Roto está a tope, a tope consiguiendo todo listo Y desvanea, claro que sí, desvanea a todos en geometrías menos a mí O sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Roto me haces esto, crack? ¿Por qué? Yo me cago en tu prima la coja, vale pero bueno, ya está, ya está, ya está, ya ya para qué, ya para qué. Y bueno, la tercera imagen dice que puedo garantizar que, no, que la 2.1 no sale el 15 de diciembre. Y eso sí es verdad, porque... Todavía no, no está mandada revisión Como él les lo está diciendo eh, hoy estamos a 14, ¿no? Eh, como él lo está diciendo Pues entonces que va a sacar las dos actualizaciones Bueno, las dos versiones free y la full a la vez Entonces está demorando un poquito más, ¿vale? Así que la va a sacar de pronto el 18 o el 19 En esos dos días la va a sacar Pero Robto la saca antes, antes, ojo Antes del 23 de diciembre, ¿vale? Entonces eso fue el video de hoy, chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben, denle like, suscriban si no lo están Y nos vemos hasta la próxima, chicos Adiós Ah, ahorita voy a subir un video de Cantando una canción que va a ser todo épico Vale chicos, así que en tres horitas subo el video Así que nos vemos hasta el próximo chicos, adiós